hola qué tal en esta sesión vamos a insertar imágenes y botones para ello nos vamos a ir al menú lateral imagen si os dais cuenta aparece en fondo transparente donde se pueden ver bastantes imágenes pixabay gypsy e incluso podemos cargar nuestras imágenes de google drive o de dropbox nosotros lo que vamos a hacer es insertar una imagen que previamente hemos descargado de Pixabay. Para ello vamos a minimizar. Tenemos aquí la imagen y esta es la que vamos a introducir. Si os dais cuenta, aquí en la parte de arriba aparece un recuadrito. Pues ahí es donde tenemos que arrastrar nuestra imagen. Para ello pinchamos y la arrastramos hacia ahí y la soltamos. Ya tenemos aquí la imagen lo único que tenemos que hacer es clicar sobre ella una vez que hemos clicado nos aparece en el centro la vamos a dimensionar de nuevo porque está muy grande y la vamos a soltar aquí a la derecha a continuación le vamos a poner una máscara observar que cuando tengo aquí la imagen me ha salido un menú nuevo este menú está relacionado pues, con las imágenes que estamos trabajando en este caso tenemos una mano que sirve para arrastrar, para recortar, editar la imagen, este botón sería para editar la imagen, este máscara de imagen, la opacidad, posicionar, ordenar en una capa o en otra capa, bloquear, eliminar, copiar la imagen y cortar la imagen. Nosotros lo que vamos a hacer es ponerle una máscara a la imagen y hemos decidido que va a ser esta con la imagen ya se ha quedado con la máscara y lo único que nos queda ahora mismo es ponerle la animación a la imagen. Ahora clicamos sobre la imagen, botón de animación, de entrada le vamos a decir aparecer y continuo le vamos a decir aleatorio. Si pinchamos ahora sobre previsualizar, ya tenemos ahí la animación sobre la imagen. Le volvemos a dar a editar. Y ahora vamos a poner otra imagen en la parte de la izquierda para que la página quede compensada. Ahora nos interesa añadir una página. Para ello nos vamos a Página. observar que aquí tenemos el botón de añadir página, luego le damos a añadir página en blanco y añadimos. Y ya tenemos una página añadida. Vamos a hacer una transición de una página a otra. Para hacer las transiciones no tenemos que venir a transición de página. Le damos ahí, aparece un menú lateral a la derecha y ahí le vamos a dar horizontal cubo. Lo vamos a aplicar a todas las páginas. Si observáis ahora y nos vamos al efecto previsualizar, veremos que aquí nos aparece un botoncito que nos lleva de una página a otra y ya tenemos el efecto. Tenemos la segunda página, que no tenemos nada, y la primera página. Seguimos trabajando con la página 1 y ahora vamos a implementar un botón. Para irnos a los botones nos tenemos que ir a elementos interactivos. Aquí tenemos botones, se pueden ver muchos más botones, botones de texto, redes sociales y números y letras nos interesa ahora poner un botón de empezar para ello nos vamos a ir a botones de texto le decimos ver más y el botón de empezar lo tenemos aquí clicamos sobre él y ya aparece en la pantalla simplemente ahora ponemos el puntero del ratón de tal forma que forme la cruz arrastramos y una vez que lo tenemos ahí le vamos a cambiar el color de fondo para cambiarle el color de fondo nos vamos a color y le decimos naranja y marcamos también el tipo de letra que tiene y nos vamos a sombra cuando cliquemos en el botón le vamos a producir un efecto para que nos lleve a la segunda página por lo tanto nos vamos a otra vez a empezar y aquí nos aparecen los iconos observad que aquí tenemos el icono desagrupar eso quiere decir que tenemos un fondo con forma de rectángulo y un texto. Por lo tanto, están agrupados. Cuando yo los muevo, muevo los dos. Si no estuvieran agrupados, movería solamente uno. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Interactividad. En Interactividad tenemos un enlace, ir a Página, Ventana y Etiqueta. Lo vamos a ver en los siguientes vídeos. A continuación, vamos a ir a Página. Si vamos a página, observáis que solamente tenemos dos páginas. Luego queremos que cuando le pulsemos este botón nos lleve a página en blanco. Lo guardamos y vamos a ver si se produce el efecto. Previsualizar, Empezar. Y ya nos está llevando a la otra página. Volvemos a la página anterior. Le volvemos a decir editar y seguimos trabajando. Ahora le vamos a poner dos animaciones al botón empezar, una de entrada, derecho, bote, y otra continua, pulso. Como ya hemos practicado, lo vamos a hacer rápido. Y ya lo tenemos. Le damos a editar otra vez y continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un botón de enlace. Para eso nos vamos a volver y nos vamos a redes sociales. Ver más, vamos a poner este de aquí. Clicamos simplemente, ya lo tenemos aquí. Nos vamos sobre él, la crucecita, lo arrastramos y lo vamos a poner aquí. Le vamos a cambiar el color. En este caso se lo vamos a poner verde a continuación le damos al botón interactividad y le vamos a dar a enlace aquí tenemos que pegar el enlace al cual queremos que nos lleve ese botón cuando lo pulsemos para ello vamos a buscarlo esta es la página a la que yo quiero que me lleve cuando pulse el sobre el botón por ello nos vamos la barra de direcciones, le decimos copiar y aquí lo pegamos. Le decimos guardar y ya nos debería producir el efecto ese. Vamos a comprobarlo. Ya lo tenemos ahí. Volvemos otra vez a editar, le vamos a añadir dos botones más y le vamos a producir algunos efectos. Vamos a ver cómo nos ha quedado la página. Nos vamos a previsualizar y ya podemos ver todos los efectos que le estamos añadiendo. Volvemos a editar y ya solo nos quedaría poner nuestro nombre, la licencia, un número que identifique a la página y la música. Pero antes de nada, vamos a bloquear todos los elementos y para ello, en la esquina superior izquierda, Clicamos, arrastramos y soltamos. Los cogemos todos y decimos bloquear. Una vez que lo tenemos bloqueados todos los elementos, nos vamos a texto, vamos a seleccionar escribe un título, clicamos simplemente, ya lo tenemos ahí, lo llevamos aquí para que podamos trabajar mejor, pinchamos fuera, este lo vamos a borrar porque no nos interesa y este, sobre este vamos a escribir nuestro nombre. Como veis el tamaño de la letra es muy grande, nos vamos a tamaño de la fuente y le decimos 22. Lo llevamos aquí, ya lo tenemos, ahora nos falta poner la licencia. Para ello nos vamos a imagen, vamos a reducir la pantalla. Nosotros la tenemos aquí ya preparada, la licencia que queremos poner, la arrastramos, la tenemos aquí y sobre la misma licencia, volvemos a clicar, ya la tenemos aquí, reducimos y nos la llevamos aquí. Nos falta poner el número, que lo vamos a poner ahora mismo. Para ello nos vamos a elementos interactivos, ver más. El número que vamos a poner es este, clicamos, nos aparece aquí, arrastramos, nos lo llevamos a la esquinita esta, le vamos a cambiar el fondo, desde ahí, y ahora vamos a coger el número y le vamos a poner también sombreado. Finalmente vamos a darle interactividad para que cuando cliquemos sobre el 1 nos lleve a la página siguiente. Para ello clicamos... Le decimos interactividad, ir a página, en blanco y guardar. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Si observáis, tanto mi nombre como la licencia no tienen ningún efecto y queda un poco soso. -so. Entonces a esto le tendríamos que poner un efecto. Si le damos al número 1 nos va a llevar a la página siguiente. Volvemos y ya estamos preparados simplemente para poner la música que nos tiene. Así que en la sesión siguiente nos vemos.